El momento que se acaba el mundo, brilla la luz, de la oscuridad, pero el mundo se acaba con las tinieblas, me muestra las cadenas, y se va a romper, pero yo voy a mostrar, las manos, de mis enemigos, llamado, a los romanos. Llamará a los ejércitos y peleáis. Ponte a nosotros. Pero yo soy la justiciera imperial en día de hoy. ¿A donde contaré esta historia que se titula Creepypasta 3x04? Hay cosas en el colegio que no deberías saber. Parte tercero. Pero chicos y amantes del terror, mi historia esa será distintas de tantos mis vídeos míos. Este va a ser una. 2023 todo derecho, nada del mismo actor de sería yo, todas las música, y las márgenes, exclusivas, será un épico, sin nada que decir, tomemos, el video ahora mismo, acción. Que decide empecemos, comentó como un día normal en mi vida, una adolescente que va al colegio a estudiar era un miércoles un día bueno, pero no tanto debido a una sola cosa química, esa materia jamás me gustó mucho, especialmente teniendo a un profesor como Víctor Banner. Este tipo parecía siempre tener un problema, no es a alguien que se le puede llamar buena gente. Por así decirlo, siempre, enojado, gritó y hacía cosas extrañas fuera de clase. Otros profesores recalcaban esto en los pasillos hablando a sus espaldas, una cosa bastante curiosa es que Víctor tenía en su equipo de laboratorio como una especie de signos religiosos, pero de mi conocimiento no parecían pertenecer a ninguna religión conocida. Otros especulaban que el tipo era un asesino serial, pero solo eran rumores, rumores que circulaban por los bromistas. Llegué al colegio y me junté con Fernando Ángel y su novia, que también era amiga. Nuestra Melissa. Hablamos un rato hasta que comenzara la clase y claro, primero teníamos química. Como era habitual en los miércoles durante la clase. Víctor, como siempre, estaba con su mal humor quejándose con cada alumno que hiciese alguna estupidez o hasta el punto que alguien se levantase a preguntarle si podía ir al baño. Era perturbador a la hora de la salida, cuando todos iban saliendo del aula, un chico pisó uno de los símbolos de Víctor que estaba en el suelo y lo rompió. En ese momento, Víctor enloqueció y se desesperó, gritándole al chico que era un que no se dio cuenta de lo que había hecho que había causado el peor error de su vida, Víctor sacó a todos del lugar rápido y se encerró en el laboratorio. Al siguiente día yo me había quedado pensando en aquello sucedido. Decidí extender mi mente de aquello y fui a la biblioteca durante el recreo. Me puse a usar uno de los ordenadores. Y encontré un artículo bastante curioso, estaba relacionado con el colegio. Al parecer era de un caso que había ocurrido cuatro años atrás. Mencionaba sobre un niño que tenía un problema mental que no estaba bien en sí, que fue encerrado por su padre en el cuarto de calderas del colegio, sin que nadie más lo supiera. Durante estos eventos tres chicos se metieron allí, dieron con el terrible secreto. Uno de los chicos, que fue identificado como Daniel, había fallecido a manos del niño. Marcos había sido dado por muerto, pero fue puesto en protección de testigos. El tercer chico salió ileso y se cambió de colegio al poco tiempo. Luego de una investigación severa, dieron que el niño era nada más y nadie menos que el hijo del anterior director, quien luego de un tiempo de este evento, se suicidó en un cuarto posterior a la sala de calderas. El caso fue oficialmente cerrado cuando Marcos y su amigo ayudaron a un policía a atrapar a este sádico, lo cual resultó en la muerte del niño pero de Marcos simultáneamente. Yo me quedé impactado al leer cierta historia, había oído rumores sobre eso, pero jamás lo creí. Además, yo recién había empezado en ese colegio hace un año. Mientras terminar esto me estaba preparando para volver a clases cuando de repente se escuchó un estruendo fuerte, como una explosión. La alarma de incendios sonó y empezaron a evacuar al personal y alumnos. Una vez que estuvimos afuera, las autoridades dijeron que la explosión fue en el laboratorio de química que habían encontrado un cuerpo totalmente deforme. Asumieron que fue Víctor, yo me sorprendí. Víctor se había suicidado. ¿Acaso tuvo algo que ver con que aquel estudiante rompiera aquel símbolo? Solo la ciencia nos diría qué pasó realmente. Ya era fin de año. Todos estaban contentos que ya venían las vacaciones. La división de docentes realizó una matiné de fin de año, era la noche, iba a ser una fiesta bastante genial, asistí con mis amigos, la pasamos bien. Por un buen rato, nos reímos juntos, hicimos actividades para pasar el rato, etc. Pero las cosas dieron un giro repentino, la energía se cortó en toda la instalación. Todos se asustaron, pero asumimos que fue un problema normal. Pasamos unos minutos hablando en la oscuridad, esperando a que la electricidad volviese. Entonces se escuchó la voz de un chico al fondo gritando, no puedo salir, la puerta está trabada. Al parecer se había aburrido y quería irse, pero se encontró con la sorpresa de que estaba cerrada la puerta principal. Igual pasó con la salida alternativa. Todos empezaron a sentir pánico, pero el miedo verdadero empezó a partir de ese sonido. El sonido de una sierra eléctrica girando como estaba oscuro. No pudimos ver nada, entonces había más miedo un alumno, puso la luz LED de su teléfono para alumbrar, cuando vio lo que tenía al frente, soltó el teléfono seguidamente yo, que estaba cerca de él, me encontré cubierto de sangre, al igual que muchas personas más. Levanté rápidamente el teléfono y lo vi deforme, quemado y sangrando. Víctor. Sosteniendo una sierra circular frente a mí diciendo las palabras, nadie escapa de mí nadie. La gente entró a correr por todos lados, Víctor intentó darme un sierraso pero lo escribe arroje el teléfono y quede a oscuras. Salí corriendo de allí Fernando, Ángel y Melisa venían conmigo, Víctor estaba vivo, había sobrevivido a la explosión química del laboratorio. Venía a vengarse. Corrimos hasta el patio exterior para escondernos. Contuvimos sentir la sierra de Víctor cortando y la gente gritando en pánico yo divisé el famoso cuarto de calderas donde aquel caso había ocurrido subimos por las escaleras hasta allí y nos escondimos cuando entramos vimos todo por las paredes había más de los signos raros de victor acaso este era su santuario había manchas en el piso al parecer era sangre sangre seca de aquellos chicos hace cuatro años yo por instinto y recordando el artículo que leí, me adentré en el cuarto delantero, donde el director se había suicidado, bajé a aquellas escaleras y vi un altar, era enfermizo. Vi más de esos signos. En las paredes encontré un par de documentos que redactaban sobre una secta. Ahí me di cuenta que Víctor pertenecía a una secta religiosa, al parecer idolatraban a un dios de la muerte que castigaría a cualquiera que lo profane de alguna forma. Víctor, al parecer, el día del accidente intentó un ritual en el laboratorio de química como una forma de disculpa al Dios, lo cual resultó en una reacción química inestable. También mencionaba... Sobre el director que se suicidó, que al parecer era de la misma secta que su hijo había pasado por varias torturas que lo habían hecho ser así, lo cual lo llevó a ser encerrado allí, todo calzaba perfectamente justo. En ese momento sentí un portazo, seguido de la sierra circular de Víctor, mis tres amigos bajaron corriendo hacia mí gritando que él estaba allí. Desesperado, agarré varios de los símbolos de Víctor. Entró listo para matarnos, pero cuando vio que yo sostenía en mis manos lo que él admiraba, se detuvo, me dijo con una voz distorsionada y que daba terror, "Suelta o multas, yo arrojé los símbolos al suelo y los pisoteé. Sabía que eso lo enojaría de nuevo Víctor enloqueció. Y usamos este tiempo para huir cuando íbamos saliendo fernando fue agarrado por este intenté salvarlo pero ángel me detuvo víctor le pasó su cierre por el pecho y gritó de dolor no pude soportar ver eso ángel y melisa me sacaron de allí rápido víctor volvió a perseguirnos una vez afuera pero esta vez fijó su interés en mí melisa y ángel se separaron de mí durante esta persecución yo sin más lugar a dónde ir Subí las escaleras rápidamente, pero por desgracia el maldito me agarró de mi ropa con su mano, me levantó del cuello y encendió su sierra eléctrica, listo para destriparme. Te lo buscaste, me dijo en ese momento, solté, mi mano derecha, tomé su brazo y dirigir la sierra circular hacia su cuello, empezó a cortarle brutalmente, me soltó y vi cómo cayó por las escaleras. Me levanté con miedo y agotado. Miré hacia abajo y él estaba allí tirado con la sierra en su cuello, en un charco de sangre. Estaba muerto de forma y todo, pero él era un humano. Cuando bajé de nuevo a la zona de la fiesta, todos estaban escondidos aún, pero lo que me perturbó fue la masacre que Víctor se había hecho. Mató demasiado una tragedia horrible. Tras la masacre de aquel día, el colegio fue permanentemente cerrado con vallas y catalogado por la policía como el caso del alquimista. Yo ando cruzando el último año de preparatoria, dejando atrás ese horrible evento. Melissa y Ángel estuvieron un tiempo en el psiquiatra para lograr superar eso, afortunadamente lo lograron mientras tanto. Yo estoy terminando de escribir este artículo para mandarlo a que lo impriman al periódico. Bueno, amigos, fue bien larga xd, espero les haya gustado esta increíble tercera parte, muchas cosas se resolvieron, quizás no fue tan terrorífica, pero me fijé más en la historia, nos vemos amigos. Saludos, la justiciera, imperial para todos. Ya sabes que en casos como este, cuentas con el veredicto final y me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios.